Alberto Gómez fue un cantante, compositor y actor argentino. Alberto Gómez Lomas de Zamora, Buenos Aires, Argentina, 19 de junio de 1904, 1 de mayo de 1973, fue un cantante, compositor y actor argentino. Hijo de Francisco Aguzi y Josefina Maurino, desde niño sintió influencia por el canto lírico, que estudió desde muy joven, era un adolescente cuando le encomendaron personajes centrales de caballería rusticana y de la traviata. Alberto Gómez fue un popular cantante de tangos que incursionó notablemente en la industria cinematográfica argentina junto a figuras esenciales de la escena nacional como Tita Merello, Libertad Lamarque, Luis Andrini, Azucena Baizani, Mercedes Simone, Alicia Bignoli, Domingo Sapelli, Nelo Cosini, perlamus Antonio Berciani, entre otros. En 1927 surgió integrando el trío Parada-Gómez-Vila, sucedido por Gómez-Vila, un dúo junto a su amigo Augusto Tito Vila. Actuaron como aficionados en cafés y teatros de Lomas de Zamora. Luego pasaron a los cines de la calle Corrientes, donde se unieron con el consagrado guitarrista Manuel Parada, con quien debutaron en la radio. Si sí, bien Alberto Gómez grabó su repertorio mayoritariamente acompañado por excelentes guitarristas, también realizó muchas versiones acompañando por los músicos de la Casa Víctor e inclusive tuvo destacada participación como estribillista de la Orquesta Típica Víctor y de Adolfo Carabelli cantando estribillos con el seudónimo de Mico. debido de una voz refinada y con registro de tenor popularizó varios tangos a lo largo de su carrera fue el cantor preferido de Enrique Santos Dicepolo para interpretar su obra Alma de Bandoneón y Soy un Arlequín su apodo El Pingo de Lomas fue puesto por el sosal Carlos Gardel con quien tuvo la oportunidad de trabajar tanto con en cine como en el escenario. Su debut cinematográfico en 1933 en el film Tango se luceó con el tema Mi Desdicha. En las décadas de 1940 y 1950 recorrió toda América Latina como Uruguay y Chile, Brasil y México, Colombia, Venezuela y Cuba donde hizo importantes giras al igual que otros cantantes como Charlo, Ignacio Corsini, Elustín Irusta, Anita Palmero y Hugo del Carril. Fue cantor nacional, estrellista y solista, nunca cantor de orquesta, por el mismo hecho de estar ausente cuando esta comisión se instituyó con las grandes orquestas. También hizo temas como el sello de on, la RCA Víctor y la compañía P.K. Cantó también acompañado por Pedro Mafia en 1959 por Radio Belgrano y en los discos TK con quien presentó los tangos Pinta Verde, Orgullo Tanguero, La Mariposa, El Marne y Duelo Criollo, entre otros. También hizo interpretaciones de temas compuestos por autores mexicanos como el bolero traicionera de Gonzalo Curiel, grabado en los años 30 o 40 y la canción clásica mexicana La Casita, una grabación realizada poco antes de su muerte. Esta última composición se debe a Felipe Yera y el poeta potosino Manuel José Otón. Otros de sus temas fueron el vals Raquel y los tangos Ventarrón. Ahora no me conoces, el pensamiento, como abrazo so a un rencor, Carillón de la Merced, Garúa, déjame, no quiero verte más, volvió la princesita, ausencia, vals con la orquesta típica Víctor 1931, entre otros. de su voz prodigiosa Gómez fue un destacado compositor de tangos entre ellos están del tiempo de la morocha tolerancia que nadie se entere grabado por Francisco Canaro cansancio esta es mi patria que sea lo que Dios quiera milonga que peina canas fallecimiento Alberto Gómez falleció a los 68 años el 19 de mayo de 1973 en un hospital de la provincia de Buenos Aires. Sus restos, velados en la calle Gallo al 700 de la capital, descansan en el cementerio de la Chacarita. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.